bienvenidos a todos. Vamos a arrancar ya este evento de, de Padres Escolarium, bueno, evento con Padres Escolarium. Eh, tenemos muchas ganas, la verdad, de arrancar, al fin, un, una colaboración de una forma más activa con un colectivo fundamental para la educación, no solo de Extremadura, sino de cualquier proceso educativo de alumnos en edad escolar. Y bueno, estamos muy contentos de poder, al fin, haber podido organizar este evento. Es un evento que va a tener una serie de contenidos, contenidos que veis ahí en pantalla. Son unos objetivos. Antes de saber quién soy yo y quién es más gente que está aquí conmigo en esta presentación, primero vamos a contar los objetivos y luego nos vamos a presentar para después pues hablar un poco de canales y herramientas útiles que necesitáis saber, hacer una demostración en directo de la plataforma Escolarium. La idea sobre todo es romper, <risa> romper el miedo, pero cuando se habla de educación digital, etcétera, etcétera, Siempre pensamos en cosas muy, muy difíciles, pero la idea de hoy es que lo veáis que es muy, muy fácil. Luego, pues nada, una reflexión, dudas y preguntas y, sobre todo, pues también analizar que podamos seguir conectados. Empezando con los objetivos, pues bueno, la, el objetivo principal es que es súper obvio. ¿no? O sea, más obvio no puede ser para que un proceso de aprendizaje de un alumno en edad de escolar es vital, que la familia pues esté involucrada. Escolarium es un proyecto de digitalización, ahora parece que es lo que toca por la situación excepcional que nos toca vivir, entonces pues el objetivo no puede ser otro que involucrar a las familias con el fin de que el aprendizaje del alumno pues, sea el más óptimo posible. La idea sobre todo es esa, ¿no? Crear un, dar un primer paso, más bien un paso más porque no hay que desmerecer todo lo que se ha hecho en el pasado pues para estar lo más conectados posible. La idea esa, que no estéis solos, que, sea, que sepáis que tenéis ayudas y luego pues recibir y aportar ideas porque bueno, aquí nadie tiene la respuesta universal a todo y cualquier opinión es más que válida y más en un momento como este, donde es difícil saber lo que va a ocurrir eh, prácticamente al día siguiente. Estos eran un poco los objetivos y ahora pasamos a las presentaciones. Para presentarnos tenemos eh, cuatro preguntas básicas. La primera es el quiénes somos. Vamos con ella. Y yo ahora voy a ceder la palabra a mi compañero Miguel Ángel, que está en la colección, para que se presente el primero. Bueno, pues hola a todos. Eh, insistir en lo que ha dicho el compañero que ha intervenido anteriormente. Eh, es decir, daros las gracias por estar aquí y bueno ponernos a vuestra disposición puesto que al final el objetivo común que tenemos, bueno, pues quienes trabajamos en los servicios técnicos, obviamente vosotros como padres y madres y familiares de los alumnos y, por supuesto, los docentes, es conseguir que, pues, que nuestros estudiantes aprendan lo más posible y que consigan el éxito educativo y que avancen eh, en el conocimiento cada vez más. Dentro de eso, bueno, pues como comentaremos luego, Escolarium es una plataforma que intenta de alguna manera dar soporte a eso, ...y al mismo tiempo abrir nuevas vías para el aprendizaje y nuevos modelos. Eh, antes de nada, un par de considerandos del formato que le estamos dando a este vídeo. Eh, habréis visto que desde el principio pues, estáis escuchando las voces de quienes guiamos un poco la, la sesión... ...pero no estáis viendo nuestra imagen. Esto es así porque es lo que nos permite garantizar de una manera mucho más, mucho más segura que la conexión no se corte, que el vídeo tenga una buena calidad de emisión y, sobre todo, que podáis ver la presentación, que al fin y al cabo es lo importante. ¿no? La primera pregunta que planteábamos ahí era el ¿Quiénes somos? Pues, bueno, habéis escuchado antes a Ángel Luis González, que es el coordinador del equipo Escocao, que es el equipo en el que intervienen varias empresas que da soporte tanto a... ...a la parte técnica de Escolarium, para que la plataforma funcione... ...los usuarios podáis acceder, los contenidos estén disponibles... ...en fin, todos los servicios que requiere una plataforma educativa de este tipo... ...y en este caso, quien ha empezado a hablar hace un momentito soy yo... ...mi nombre es Miguel Ángel Pereira... Eh, ...bueno, profesor de Geografía e Historia, aunque actualmente estoy como... ...asesor técnico docente en la Consejería de Educación... Eh, y coordino, junto con Ángel González, un poco el trabajo y el funcionamiento de Escolario. Hay algunas otras preguntas que intentamos responder a, a continuación en a las siguientes diapositivas. ¿A quienes somos, bueno, pues ya nos hemos presentado brevemente. Ángel, que es el coordinador de todo el desarrollo técnico y de contenidos de Escolario. Y yo, que como asesor técnico, intento, entre otros programas, coordinar el funcionamiento del mismo. Tanto él como yo, especialmente, sabéis que estamos en contacto mucho más directo siempre con los docentes que trabajan con vuestros hijos vuestras hijas y con los directores, los responsables de los centros educativos. Normalmente, nuestro canal de comunicación con la familia, como tiene que ser por razones legales y técnicas, es indirecto. Es decir, nosotros enviamos la información a los centros y a los docentes y ellos la hacen llegar eh, en primer lugar, por razones técnicas, como os decía también, y también porque, como podéis imaginar, con dos personas o un equipo reducido es pues, imposible mantener un contacto directo con todos vosotros. No obstante, eh, al final de esta presentación pues intentaremos abrir algunas vías para que, por lo menos, desde COCAO, desde esta parte de soporte técnico, se os pueda hacer llegar la información de manera un poquito más rápida y un poquito más directa. Aquí insistimos, bueno, ahí tenéis los nombres y las responsabilidades de las dos personas que estamos dirigiendo esta, esta presentación. Y antes de centrarnos en Escolarium, yo quería haceros una referencia para que tuvierais muy claro dónde está esta herramienta o este programa. Sabéis que Escolarium es uno más de los proyectos que se llevan desde la Consejería de Educación o de Educación y Empleo de la, de la Junta de Extremadura. Eh, Dentro de esos programas hay un servicio, que es el Servicio TIC, el Servicio de Nuevas Tecnologías eh, de la Educación, que da tanto el soporte a plataformas como este tipo, plataformas como Moodle y, otro, y, otra, y otras más que existen, y al mismo tiempo recoge eh, pues, iniciativas que se están llevando en los, ce en los centros, eh, elabora determinados de programas de soporte, la responsable de Innovatez, que sabéis que es el gran programa que recoge todas las iniciativas innovadoras en metodología y tecnología de la educación y este servicio dentro del que se engloba el proyecto Escolarium tiene una web de referencia que os hemos situado ahí que es en tic.educares.es que es una web abierta que seguro que muchos de vosotros conoceréis y donde se va recogiendo todo lo que a nivel de Extremadura se hace en el ámbito de las tecnologías de la educación. Aquí vais a encontrar muchísimas cosas diferentes. Desde recursos educativos abiertos, aplicables en el aula y que algunos de los docentes usan, pero que cualquiera de vosotros podéis consultar y acceder, hasta información sobre programas como, por ejemplo, CREA, que es un programa específico para creación de recursos, hasta el acceso, por ejemplo, al proyecto Radio Edu, que sabéis que, que implica que en muchísimos centros de Extremadura eh, se lleven a cabo iniciativas de radioeducativas. Escolarium, como no puede ser menos, tiene su propia sección dentro de este, de, este, de esta web de Innovatez. Ahí veis, y no está muy actualizado, todos los centros, eh, docentes eh, y grupos de docentes que participan en el programa Escolarium a nivel extremeño. Eh, insistir en que Escolarium es una plataforma cuyo ámbito es exclusivamente de Extremadura, quiero decir, solo los docentes y los alumnos y las familias ...del ámbito educativo extremeño pueden utilizarlo... ...y en ella participan y si me equivoco ahora no me corregirá... ...o pueden participar tanto los centros públicos... ...como los centros conocidos como concertados, ...es decir, todos los centros que están sostenidos... ...con fondos públicos y todo lo que expliquemos... ...en esta presentación abarca tanto a unos como a otros. Dentro de esta web de ENTIC Educarex... ...pues sabéis que hay una sección que durante este último mes... ...y bueno, por la perspectiva de las últimas noticias... ...parece que un poco más adelante... Eh, creíamos que era muy necesaria y que ofrece información a todos los sectores, a alumnos, a docentes, a centros educativos, a familias, pues desde normativa legal en este periodo, que imaginamos que en los próximos días será, se irá actualizando, hasta pequeñas explicaciones de cómo conseguir los usuarios, los accesos a Rayuela, que tanta importancia están cobrando últimamente, hasta informaciones más específicas referidas a plataformas como Escolarium. Y como veis en esta zona, por poner un ejemplo, pues algunas recomendaciones concretas para el aprendizaje y la gestión también de la presencia de bueno pues de vuestros hijos y de vuestras hijas en, en, bueno, pues en las casas. Básicamente esto, insisto, eh, simplemente era remarcaros que Escolarium es uno más de los programas que sostiene, que mantiene la Consejería de Educación y cuya referencia va a ser siempre esta web de ENTIC que hemos colocado algunas veces aquí, que dentro de esa web vais a encontrar toda la información de los programas con la propia sección de Escolarium y que actualmente, digamos, en esta situación de emergencia educativa, pues tenéis una sección específica que os ofrece información tanto a vosotros como a los alumnos. Ahí en esa sección que es una de las dudas que normalmente llegan, pues encontréis referencias muy claras de a dónde dirigiros en función de las necesidades que tengáis, si son usuarios de Rayuela, si son determinados accesos, si son contenidos. Esa es una presentación más o menos eh, rápida. Yo termino con esta parte y ya le dejo la palabra a Ángel. Dentro de todos estos servicios sabéis que una de las virtualidades de Escolarium es que cuenta con un servicio de atención a los usuarios ...a los docentes principalmente y cuyos contactos os dejamos ahí, bien a través del teléfono o bien a través de ese correo electrónico... ...que luego al final de la presentación o en el contenido de soporte que os vamos a aportar eh, tendréis también para tomar nota o simplemente consultarlo. Sí deciros que como ocurre en tantos servicios pues en el caso de los padres tenemos un tiempo de atención que le podemos dedicar limitada por una razón bueno pues muy simple y que podéis entender. En Extremadura ahora mismo, si no me falla las cuentas, hay entre 15 y 18.000 docentes a los que tenemos que dar cobertura a través de este servicio telefónico y de este servicio de correo electrónico. Y, lógicamente, el, el, el caudal es limitado y el, el servicio de atención pues, no es infinito, pero siempre, en la medida de lo posible, intentamos atender a las llamadas, aunque recomendamos, especialmente en el caso de los padres, que dirijáis todas las consultas directamente, las que podáis tener al correo electrónico, porque va a ser más probable que podamos atenderos en un, en un plazo razonable. Y yo, por mi parte, en este punto... Eh, creo que le dejo la palabra a Ángel, no sé si aquí hay algo que añadir o quieres retomar tú ya el tema. Sí, simplemente pues lo que comentabas, ¿no? que el canal principal de contacto siempre para una familia pues es eh, su centro educativo. Nosotros estamos en permanente contacto con todos los centros educativos, de hecho ahora más que nunca, porque es importante comentar que esta plataforma escolario me estaba disponible para aproximadamente un 30% de los centros de Extremadura, pero a raíz de esta situación excepcional se ha decidido abrir a, a todos. ¿no? Es una plataforma muy útil porque fomenta la educación a distancia, es un entorno virtual, todo lo que acostumbrados estamos a ver en una clase busca de tener un reflejo de un ecosistema eh, 100% digital, así que bueno, esa es la razón por la que se ha abierto a todos. Eso implica pues, que muchos docentes eh, no conocían en exceso escolar y me lo están aprendiendo eh, pues prácticamente a toda velocidad, están poniendo las pilas y lo están utilizando Por suerte la verdad que ahora lo veremos es una plataforma pues bastante intuitiva Un requisito muy importante a pedir es que ahora eh, al igual que prácticamente para que un niño fuera a clase tenía que ir con eh, cosas muy básicas como puede ser una mochila con X materiales o ropa, vestido, o sea, las cosas más básicas que os podéis imaginar, pues ahora cuando hablamos de digitalización no hay nada más básico que el usuario y la contraseña. Es vital que tengáis eh, usuario y contraseña, no solo vosotros como padres, porque en muchos casos solamente la tenéis los padres, sino que también la tengan vuestros hijos. Me refiero al usuario y contraseña que habitualmente conocemos como usuario y contraseña de Rayuela, pero que, ciertamente, además de Rayuela, da acceso a muchas más cosas. Entre ellas, pues, por ejemplo, la plataforma Escolario. Si alguno de los que estáis escuchando eh, no tenéis eh, la cuenta vuestra como padres o la de vuestros hijos, eh, ahí tenéis el teléfono de Rayuela y el correo electrónico. También en algunos centros, aquí cada cual eh, se organiza de una forma u otra, dan este soporte. Es decir, que el propio centro educativo se lo pides y te dan a ti tus credenciales para poder entrar y os lo ponemos entre comillas como primera tarea básica porque es que básicamente esto es como la llave de un coche, ¿no? si no la tienes no arrancas y no puedes decidir a dónde vas y ahora vamos a pasar ya a la siguiente transparencia eh, bueno, comentar eh, que también eh, eh, una cosa importante esta se, me, se me va a olvidar ya casi pero es muy importante, estamos también trabajando en, en buscar eh, materiales, va a ser algo que pronto pondremos a disposición eh, sobre competencias digitales en general. Nos hemos dado cuenta tras ya prácticamente un mes de esta situación, que no parábamos de eh, mandar manuales y más manuales y más vídeos y más materiales formativos sobre cómo utilizar Escolarium. Pero hasta el momento que uno sepa utilizar Escolarium, hay un camino. Escolarium ¿no? es una plataforma digital. Acceder a una plataforma digital necesita una serie de competencias digitales básicas, muy globales. Y nos hemos dado cuenta que debe, deberíamos trabajarlas, y especialmente con el colectivo de las familias. Estamos creando una serie de materiales generalistas bastante grandes sobre estas competencias, ¿no? para enviar emails mails conectarse a videoconferencias. O sea, digamos el ABC de un ciudadano digital, ¿no? porque de hecho es, lo que, es, la, es el término que utiliza la Unión Europea y nos basamos en, en ese marco para esos materiales, en cuanto estén os lo haremos llegar. Así que lo habitual será comunicar a los docentes para que llegue a las familias. Y bueno, pues mandaremos comunicados más ordenados y cada vez más para que lleguen directamente a vuestro colectivo. Y ahora sí, esta, la siguiente transparencia es la demostración en directo. Yo siempre digo que la tecnología eh, no debe explicarse de palabra, porque entonces la estamos filosofando, sino que la tecnología la debemos explicar eh, con ratón y, y con pantalla. Así que lo que yo quería hacer es una pequeña demostración de lo que es Escolarium, ¿no? eh, bajo este término tan complejo que a veces <ríe> suena, pues que lo veáis como algo sencillo y accesible para, digamos, para, para todos. Sí, ahora vais a notar un momento de cambio en la pantalla porque va a tomar la rienda Ángel. Yo voy a dejar de compartiros la pantalla, no significa que acabe la presentación sino que vamos a hacer un cambio para que, digamos, el, quien dirige la presentación sea él. Entonces, esta presentación va a desaparecer y vais a estar viendo la pantalla de Agen en el que va a hacer una navegación simulada, por decirlo de alguna forma, de lo que ven los distintos usuarios en Escolarium. Eh, me voy a permitir un momento que deje de compartir mi pantalla. Eh... Y ahora, como os decía, en este momento en el que creo que ya no veis mi pantalla, es cuando Ángel toma el control de la sesión y él comparte la suya para que podáis ver eh, la imagen de escolario y un poco la demostración que él va a hacer. Muy bien. Bueno, pues ya he compartido mi pantalla y aquí podéis ver la página inicial de Escolarium. Escolarium es una plataforma web, entonces, pues como toda plataforma web, se accede por escolarium.educarex.es, es decir, por una dirección web. Si habéis accedido a Rayuela, alguna vez seguramente os suene que se accede por rayuela.educarex.es. Pues aquí es igual, pero poniendo simplemente Escolarium y no olvidando la, la letra E inicial. Si os fijáis, aquí hay diferentes botones, son más a título informativo. Eh, por ejemplo, nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro canal de YouTube, creemos mucho en la formación tipo vídeo, no solo por estos eventos, sino también porque podéis encontrar videotutoriales de todo. Y antes que lo preguntéis, ya lo anticipo, también videotutoriales de padres, estamos preparando, todavía no están, pero estarán allí pronto, y un botón pues, para entrar a la plataforma. Aquí la verdad que lo más importante está al final. Si bajáis hasta abajo del todo en esta página, encontramos tres botones. Disponible en Google Play, disponible en App Store y eh, disponible para PC, Mac y Linux. Aunque seamos una plataforma digamos, web que se accede por navegador, como eh, estáis viendo y vamos a ver hoy en detalle, también tenemos una aplicación eh, offline, o sea, una aplicación sin conexión. El objetivo es que, si por ejemplo, imaginad que vais un fin de semana a un lugar donde no tenéis conexión o directamente en casa no se si tuviera conexión, pues automáticamente con esa aplicación el alumno, pues, por ejemplo, pues puede tener su libro, puede hacer las actividades que el docente le envíe, puede hacer bastantes cosas. Al 100% todas no, porque eh, Internet es necesario para, por ejemplo, enviar las calificaciones, una nota que haga. Pero digamos que no se necesita al 100% el Internet, sino a un 5% ¿no? del tiempo. Voy a entrar ya sin más dilación. Escolarium y lo que yo quería que viéramos hoy eh, sobre todo es una pincelada. ¿no? no os agobiéis y no entendéis nada. La idea sobre todo es que más o menos vayáis pillando ideas, eh, perdiendo miedos para que veáis que sobre todo es sencillo, pero sobre todo me gustaría ver cómo un docente, un alumno y un padre se relacionan dentro de lo que sería el ecosistema de esta plataforma digital. Voy a entrar primero con mi usuario, es un usuario de docente. Os fijáis aquí, cuando vais a poner el usuario, aparece ya usuario de Rayuela, recordando que el usuario para entrar es el de Rayuela. Si no tenéis clave de Rayuela, solicitarla, por favor. Y aquí debajo, el teléfono incluso del de contacto nuestro de Escocabo, pues si alguna vez nos tuvierais que llamar. Voy a poner el usuario y contraseña de un usuario con perfil docente. Este es un usuario que yo utilizo de forma habitual porque para dar clases. Y bueno, esto es Escolarium. Como podéis ver, es una interfaz muy amigable, está pensada para todo nivel de enseñanza. La idea es que sea fácil, que sea entendible y además ahora lo vamos a ver directamente porque si entramos como un alumno o como un padre, vais a ver que la, lo que es la interfaz es prácticamente lo mismo. Vamos a verlo eso ahora mismo. Voy a abrirme otra ventana, aquí estoy en Escolarium, y ahora voy a entrar, por ejemplo, con un usuario con rol alumno. Eh, tengo hasta la contraseña puesta, alumno formación, alumno de prueba. Directamente, si entro, os pues fijáis que estamos en, en las mismas, ¿no? por decirlo de alguna forma. ¿no? Digamos que todo es bastante similar, porque un docente sepa lo que ve un alumno, un alumno lo que ve un docente, el padre lo que ve su, lo que ve su hijo lo que ve el docente para que todos estemos bajo un lugar sencillo de utilizar y que pues eso, porque además sea lo más similar posible. La diferencia que hay está en la barra superior. Estoy pasando el ratón por encima de ella y veis que se iluminan una serie de botones. Estas son las secciones, ¿no? la funcionalidad que tiene cada usuario. Y digamos que esa funcionalidad puede es ser diferente. Por ejemplo, aquí he puesto de fondo el docente y aquí delante el alumno. ¿no? Aquí pues, veis que, por ejemplo, el alumno no tiene la sección Mi Centro. Tiene todo el sentido del mundo, porque la sección Mi Centro es para ver el claustro completo de profesores que tiene un cole. Pero es que eso no hace falta a un alumno. Un alumno necesita saber los que le dan clase. De nada le sirve saber que hay 50 profesores en el cole. Él quiere saber los 7 que tenga, o los 6 que tenga, o los 9 que tenga. Por eso ese botón pues, no aparece. Y luego algunos son adaptaciones del perfil docente. Por ejemplo, el alumno tiene un botón Calendario, mientras que el docente tiene un botón Mi Cuaderno, porque digamos que el docente, además del calendario, pues tiene alguna cosilla más relacionada con la evaluación. El docente, por ejemplo, tiene Contenido, el alumno Asignaturas, porque el alumno solo ve unos libros concretos, los que el docente le comparte el profesor por contra, pues puede ver, toma un catálogo entero y elegir qué materiales va a utilizar. Las calificaciones igual, obviamente un alumno solo ve las suyas, un docente, pues de todos sus alumnos. Todo va bajo, digamos, una idea lo más coherente posible, lo más útil posible. Pero bueno, lo que no hemos visto por ahora, me estoy dando cuenta, es un usuario con rol padre. Voy a entrar con él, voy a abrir una nueva pestaña de mi navegador, voy a poner incluso aquí debajo de ella, <risa> para que comparemos ahora en cuanto abra lo que son las diferentes funcionalidades de lo que es esta arra de herramientas. Puso el botón entrar y voy a meter un usuario con rol padre. Padre formación. Le doy a entrar y si me muevo de ahí, pues ya veis que mira las opciones que tiene un, un alumno y las que tiene un padre son prácticamente las mismas. Solo hay un pequeño cambio que es en grupos, que a los padres se llama grupos y al alumno se llama mis grupos, pero las funciones a las secciones son las mismas, ¿no? son prácticamente iguales. ¿Cómo se relacionaría, digamos, un docente con un alumno, con un padre dentro de Escolario? Pues mira, yo me he creado un pequeño grupo. Bueno, este grupo que estoy viendo no es el que me he creado, este es un grupo real, no como os he dicho, este usuario es real, y aquí estoy viendo a algunos alumnos eh, a los que yo tengo la suerte de dar clase pero me he creado un grupo especial que se llama Formación Familias. Aquí lo veis. Un docente cuando entra tiene aquí todos sus grupos organizaditos. Y bueno, eh, dentro de Formación Familias pues solamente hay un alumno. ¿no? Un alumno que además pulsando este botón el docente pues puede ver a su padre. ¿no? Aquí si fuera un usuario real, esto es un usuario de prueba para hacer una demostración, pues eh, son digamos datos falsos, ¿no? por decirlo de alguna forma. Si fuera un usuario... 100% en real, pues aquí aparecería un nombre de apellidos, aparece la foto, aparecen por más cosas, como habéis visto en el otro grupo, un tanto de, de pasada. El docente, por ejemplo, tiene una opción muy muy interesante, que es esta que estáis viendo aquí, eh, debajo justo de la barra azul, en el medio, que pone contenido. ¿Veis? Aquí pone libro de prueba. Esto es básicamente algo que el docente va añadiendo o quitando. El docente decide los materiales que utiliza. Se los va añadiendo automáticamente a escolario a lo que sería un grupo... ¿No? ya directamente, en este caso, pues ya lo ha añadido. Y todo lo que esté añadido en este grupo, eh, los alumnos del mismo lo ven. En este caso, pues solo este. ¿Y cómo lo ven? ¿no? <ríe> Buenísima pregunta. Pues mira, vamos allá, vamos a ver cómo lo ve un alumno. Pues un alumno entra en su usuario de Scolarium, se mete en la parte de las asignaturas, por ejemplo, y aquí pues tendría su libro. Podría, sin problema, directamente entrar... Y veis pues, lo que es un libro digital, un libro digital en escolario. ¿no? Veis que aquí tiene pues, cinco temas, uno, dos, tres, cuatro y cinco, que no dejan de ser conjuntos de diferentes actividades. Veis, el tema tres, por ejemplo, tiene una actividad. El tema uno tiene dos actividades. El tema cuatro, por ejemplo, pues, tiene cuatro actividades. Aquí las podéis ver, que son libro de texto, actividad de texto, actividad de redacción, actividad de entrega de fotografía. Pero no solo eso, también el propio... A ver, ¿dónde tengo el otro? Aquí. El padre, que sería este usuario. Si os perdéis, mirad siempre la barra superior, porque si pones solamente grupos, es un usuario control padre. Si ahora entra en la opción de asignaturas, el padre, pues bueno. El padre, una cosa muy curiosa que tiene es que si tiene varios hijos, solo tiene un usuario para entrar. O sea, directamente seleccionaría cuál de ellos va a trabajar. Y también tiene un botón de asignaturas... Como veis, más sencillito, no vamos a entrar en las funcionalidades, simplemente quedaros con esa idea de sencillez, porque igual que el alumno tendrá que hacer ejercicios, tendrá que ver las calificaciones que le manda la, el, el docente, tendrá que bueno, entregarle archivos, pues en la posición del padre, en este caso, dentro de la plataforma, es más eh, observadora. El padre, por ejemplo, pues, puede también entrar y ver el libro. Hay una diferencia muy importante. Eh, las actividades se pueden hacer directamente en el libro. Va a ser lo que veamos justo ahora. Pero un padre no las puede hacer. ¿no? Un padre solo las puede ver. O sea, no, la idea es que no llegue el padre, coja a su usuario y haga todas las actividades de su hijo, sino que simplemente vaya viendo qué actividades son, pueda conocer el libro y pueda hacer esa labor tan necesaria, de acompañamiento, en un proceso educativo. Bueno, y llegados a este punto, vamos a ver una interacción muy habitual en un día de clase. Básicamente es que el alumno haga una actividad y ver un poco cómo va volcando la nota y para que de alguna forma veáis cómo se entrelaza todo lo que es pues todo este ecosistema centralizado digital que es ni más ni menos que escolar Voy a volver al usuario de alumno. Este es el de padre porque, si os fijáis, pone grupos, no pone mis grupos. A ver si lo encuentro entre tanta ventana. Aquí está. ¿Pone mis grupos? No, porque pone también mi centro. Entonces, este sería el usuario docente. Pues este lo cierro también. Este sería el de padre, como hemos dicho. Y aquí, por descarte, como solo tengo tres ventanas abiertas, pues debe ser el usuario. ¿El ¿Alumno? ¿Para estar seguro del 100%? Efectivamente. ¿Ves? Aparece el botón Mis grupos. Y luego, además, si os fijáis, la sección de asignaturas es bastante diferente. Voy a entrar como alumno dentro de este libro. En el tema 4, por ejemplo, tengo cuatro actividades. Una se llama Libro de texto. A ver qué es. El alumno entraría. Como podéis ver, lo que se nos ha abierto es, ni más ni menos, que un libro. Es un libro que el alumno pues, puede leer. Este libro es un libro sobre Mérida, es un libro que le ha asignado a su docente y habla pues, un poco de los monumentos de Mérida y de su capital europea y su patrimonio mundial para, y diferentes factores sobre, sobre Mérida. El alumno, que podría hacer aquí? Pues básicamente leerlo. ¿no? Es un material en, en formato digital que el docente se lo ha dejado aquí pues, para que lo lea. Veamos el resto de las actividades, vemos que hay una que es la actividad test, ¿no? Y lo que vemos que además que tiene cinco páginas. Si pulsamos sobre ella, pues mirad lo que nos encontramos. Nos encontramos una pantalla inicial que dice: Vamos a hacer un pequeño test, donde podrás demostrar tus conocimientos sobre el texto que has leído. Básicamente, la labor pedagógica de esto es que el alumno. Se lee el libro que hemos visto antes, esas páginas sobre Mérida, y luego viene aquí a hacer unas preguntas a ver si lo ha hecho bien, o, o si lo ha entendido bien o lo ha entendido mal. Paso a la siguiente página, y por ejemplo, me encuentro una pregunta. Mérida fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en... Y me da un total de cinco opciones de años. El alumno pues, marcaría una. Por ejemplo, 1993. La marca. Y le da a corregir. Correcto. La he clavado. Automáticamente, incluso como veis, se calcula una nota, te pone un 10. Esto es matemática pura. Siempre calcula sobre 10. Si aciertas la pregunta, un 10. Si fallas, en este caso, pues sería pues un 0. Vale, ya ha he hecho la primera actividad. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles de los siguientes monumentos de Mérida? ¿Cuál es, no, ¿Cuáles son monumentos de Mérida y cuáles no? Podemos que tenemos el dolmen de la pues el dolmen de la cara no es un monumento de Mérida. El teatro romano sí lo es. El arco de Trajano lo es. ¿El Coliseo? No lo es. Coliseo romano, no es. ¿Acueducto de los Milagros? Sí. ¿Arco de Caparra? No. Templo de Diana, sí. El alumno de la actividad, le da a corregir. ¿Correcto? Otra actividad, a los siguientes eh, en las siguientes imágenes <ríe> con su nombre. Por ejemplo, tenemos aquí el arco de Trajano. El arco de Trajano es eh, este, ¿no? Directamente. ¿Veis? Que se crea una flechita uniéndolo. ¿El templo de Diana? Pues este. Automáticamente, además, la plataforma pone de forma aleatoria todas las actividades para que no se puedan copiar incluso unos de otros. Cuento ¿no? romano? Pues este. ¿La alcanzaba? Esta. Y la última actividad, que era la pregunta 4, ya veo que es la última porque aquí no pone ninguna más, Pero directamente me dice que tengo que buscar eh, palabras relacionadas con monumentos de Mérida. Pues bueno, pues el alumno iría buscando y iría teatro. Pues yo he encontrado aquí teatro. Esto lo bueno es que también te lo hace de forma automática, por lo cual eh, ningún alumno ve lo que ve el otro y todos tienen el mismo desarrollo, evitando copias y similares. Y bueno, se supone que hay he eso palabras. Yo no encuentro así a bote pronto ninguna más, pero bueno, no importa, lo dejamos sin terminar y avanzamos. ¿Quieres terminar ya el ejercicio? Sí. Vale, me dice que he sacado un 8,1. ¿Por qué? Porque aunque haya sacado en las tres preguntas iniciales eh, un 10, porque las he hecho correctamente, en la última, como me ha dejado palabras sin responder, pues me ha bajado la nota. También me da, me da el tiempo. Me dice que he tardado en hacer esto 5 minutos y 50 segundos. Y esto, eh, con esto, ya había hecho el alumno ese test. Pero también tenemos más actividades aquí, como podéis ver. Actividad de redacción. El alumno pulsa... Y mirad, se abre aquí un cuadrito y lo que le está pidiendo el profesor aquí en el enunciado es que haga una redacción sobre un monumento de Mérida que le guste. Pues, pues, tiene máximo mil palabras. Pues nada, el alumno directamente, pues aquí, yo estoy poniendo un texto, simplemente para que veáis que se, escribe, que se puede escribir <ríe> sin problema. Le va contando incluso las palabras y el alumno, pues básicamente, haría su redacción y le daría a guardar. Como os digo, no os agobiéis si no entendéis algunas cosas. La idea es que aquí tengáis unas pinceladas de una herramienta más. ¿vale? Ni más ni menos. ¿eh? No estáis aquí para aprenderlo todo y menos en una hora que va a durar eh, este evento. Luego también puede, el docente también le puede poner al alumno actividades de entrega. Por ejemplo, entrega de fotografía. Aquí le dice que busque una imagen del monumento que más le guste de Mérida y que lo entregue. Pues mirad, entraría aquí y fijaros, el alumno tiene aquí pues básicamente eso, la descripción de que busque la imagen y aquí un botón para subir archivo. Le da a subir. Buscaría la imagen que ha hecho una foto, por ejemplo, con el móvil y demás automáticamente. Y, y nada, ahí la subiría. Y voy a subir una imagen de prueba porque no tengo aquí ninguna de, de templo, de templo de Diana o de, o de cualquier otro monumento. No tengo ninguna foto ahora mismo en, en este equipo. Y ya pues lo subiría. Si os fijáis ahora, la nota que da. Uy, esta me ha faltado. Darle hacia adelante. Es muy importante. A ver. Enviar. Vale. Primero la he subido, pero no se la he enviado al profesor. ¿Veis? Directamente se la envía al profesor. Ahora, mirad lo que ha ocurrido. a las, las actividades que eran de corrección automática ya me ha dado el 8,1. Pero en las que no, a lo mejor lo puedo poner incluso más grande, las que no, me pone una P. Esta P es de pendiente. Y viene a decir que está pendiente de que el docente la corrija. ¿Por qué? Porque una actividad tipo tesica sí que se puede corregir de forma automática, pero una redacción o evaluar si esa foto es correcta o incorrecta, pues las máquinas han aprendido mucho, pero todavía, digamos, que no tanto. Por suerte, a lo mejor, ¿no? Pero miremos, mi, mirad lo que ha pasado simplemente porque este alumno se haya metido aquí un ratito y haya, haya hecho estas actividades. Si ahora... A ver, voy a buscar... Ahora me voy al docente, el docente en la sección Mis grupos... Esta es la, la pestaña del docente. El docente en la sección de Grupos tiene aquí un botoncito que pone Calificaciones. Si lo pulsa se encuentra, pues eso, aquí lo podéis ver, eh, los diferentes temas que tenía este libro que hemos visto y en uno de ellos tiene ya un 2,7 de media. 2,7 de media. Pero lo que le tiene que interesar al docente es que aparezca aquí una admiración porque esto significa que tiene algo que corregir. ¿Veis? Tiene el 8,1 que ha sacado el alumno en la otra actividad y dos P's. Así que lo que tiene que hacer es corregir estas Ps para que esta nota no sea un 2,7, sino que sea una media de algo coherente. Mientras que no corrija nada, le clava un 0. Por eso es de motivación que el docente corrija y cuanto antes. Llegaría aquí, por ejemplo, esta actividad de redacción, se leería la redacción y aquí donde pone la P, pulsaría y diría, pues mira, un 7. Y dice, mira, de hecho viene hasta ya un texto que que se me ha quedado aquí guardado de antes. Me ha gustado tu redacción, un poco breve y difícil de seguir. ¿Vale? ¿No? <ríe> pues directamente le pondría hasta un comentario. Sigue trabajando. Te guarda incluso algún texto que haya puesto anteriormente, como veis que me sale a mí aquí. Muy bien, ves, Si ya la nota se ha transformado en un 7. Si da para atrás, pues la nota se queda en un 7. Llega el docente otra vez y va a, ver, va a corregir la foto. Abriría esta foto, la descargaría, vería lo que es y diría, venga, pues un 8. Muy buena foto del arco de Trajano, por ejemplo. Aceptar. Y le pone un 8. Automáticamente la nota. Pues ya está. Ya lo veis aquí. Y él le hace una media de un 8,1, un 7 y un 8. Pues este alumno tiene un 7,7. ,7. Ciertamente todo lo que os estoy enseñando, lo que habéis podido ver a muchos, estaréis pensando de que dices, bueno, la verdad es que no me sorprende mucho. Yo soy un usuario que tiene un teléfono móvil, me meto en internet y esto es más o menos lo mismo que veo en internet. Eso es buenísimo, buenísimo. ¿Por qué? Porque por un lado eh, demuestra que la plataforma se ha, se ha hecho pensando en que sea fácil, que sea cercana a lo que podéis, a lo que ya conocéis o que podéis conocer con, digamos, con muy poquito tiempo de, de aprendizaje. Y por el otro lado, eh, es bueno porque lo, que, lo bueno que tiene todo esto no es básicamente la funcionalidad sorprendente y futurista, sino que todo está en un mismo lugar centralizado. O sea, cosas que ya sabemos hacer y en un lugar totalmente centralizado. Ejemplo de esta centralización es que ahora habéis visto que el, el profesor ha puesto una serie de notas al alumno, ¿no? Habéis visto de hecho, aquí viene unas PES, pero eh, el, el alumno, automáticamente, solamente con actualizar, su libro ya vería la nota en el preciso instante. Y no solo eso, también los comentarios que le ha puesto el profesor. Todo de forma automática y directa, sin tener que mover papeles para un lado, papeles para otro, ni nada parecido. Pero no solo eso, sino que vosotros, como padres, también tenéis esa inmediatez y estaréis al lado de la educación de vuestros hijos. Por un lado, ya os he comentado, que podéis acceder al libro y lo podéis eh, ver. ¿no? o sea Ya podéis ver qué materiales son, podéis analizarlo. Pero no solo eso, podéis hacer muchísimas más cosas. Este es el usuario con perfil padre y si vamos a la parte de asignaturas del alumno, además del libro, que es una cosa que hemos comentado antes brevemente, aquí hay un botoncito muy útil que pone ver ficha. Si lo pulsamos, Mirad lo que nos encontramos. Nos encontramos, primeramente la media. Nota media de los ejercicios 7,7. ¿no? Que la podéis estar viendo allí eh, en grande, en la parte derecha. Luego una evolución gráfica. En este caso no hay mucha evolución gráfica porque el alumno, como era de pruebas, solo ha hecho un, un tema. Entonces son un punto aquí y otro punto aquí. Y luego, si vamos, por ejemplo, el tema 4. A ver qué ha hecho mi hijo en el tema 4. Mirad lo que vemos. Las notas, tanto que ha sacado automáticamente como la nota que le ha puesto el profesor. Pero, que, pero no solo eso. En la misma situación que, que el profesor podemos entrar y ver lo que han hecho. Pulsamos en la actividad y vemos directamente lo que ha hecho. En el momento tenemos la nota. En el momento tenemos la información de lo que ha hecho. En el momento sabemos por dónde va. Y mucha más información. Incluso aquí vemos hasta el tiempo que se ha tardado. En la primera se han tardado 5 minutos, en la segunda 30 segundos y en la última 34 segundos. Como veis, pues todo desde un lugar centralizado y organizado. Por mi parte... Eh, de esta demostración ya no os quiero contar nada más, por favor, sobre todo incidir en esa idea de que esto es una pincelada esto simplemente es una idea para que se os quede en la cabeza el potencial que tiene una plataforma que hay en Extremadura y que ahora adquiere más protagonismo que nunca y con esto pues nada, devuelvo el control de la pantalla a, a mi compañero Miguel Ángel para seguir con la presentación Bueno, pues nada, aquí como decía Ángel, habéis visto un poco las distintas funcionalidades que tiene ...que tiene Escolarium y cómo realmente a la hora de trabajar en casa con vuestros hijos o en otro o en otro lugar... ...pues vosotros vais a poder hacer un seguimiento del trabajo que ellos hagan con sus docentes, ¿vale? Si sí hay una nota importante que queríamos aclararos y es que ese cuaderno de calificaciones que veis ahí... ...que a vosotros os permite ver, bueno, pues los trabajos que han hecho, la calificación que han recibido... ...las tareas que están pendientes y también las tareas que tienen programadas, es decir, lo que tienen por hacer... No son las calificaciones finales, es decir, esto no va a rayuela definitivamente, tenéis que verlo como, bueno, pues como antiguamente, igual que los profesores llevábamos un cuaderno en el que apuntábamos las notas y luego a vosotros os llegaba un boletín, pues es algo similar, ¿de acuerdo? Es un, un entorno para el trabajo, la comunicación entre vosotros, el docente y los alumnos y todo ese cuaderno de calificación, en el recibir vosotros las correcciones, y después ya será el docente el que finalmente tendrá que hacer el trabajo de valorar cómo influye eso en la nota final de vuestros hijos al final de cada trimestre y al final del curso, y en su caso, si tiene que, que recuperar. Eh, dicho esto, y visto que, bueno, hemos hecho un repaso muy rápido, muy somero por lo por el entorno, pero ya lo conocéis. Para terminar este, esta información, este pequeño evento, aunque sea grabado, de presentación general de la plataforma que, que estamos llevando a cabo, queríamos eh, eh, marcaros algunas otras posibilidades que os ofrece Escolario. La primera es la siguiente. Eh, hay veces, nos puede pasar a todos, que no tenemos conexión a internet Puede ocurrir que, pues no sé, vamos el fin de semana a algún viaje por ahí O simplemente tenemos algún problema Escolarium nos ofrece la posibilidad de instalarse en local nuestro ordenador Y trabajar incluso sin conexión a internet Lo que ocurrirá será, os pongo un ejemplo eh, Mi hijo tiene que resolver una tarea que la manda un profesor el viernes Y ese mismo viernes vamos de viaje Y vamos eh, por casualidad a un sitio donde no hay conexión a la red la versión que él tenga instalada en su equipo de Escolarium le permitirá resolver esas tareas y cuando yo vuelvo el domingo y el ordenador de mi hijo se conecta a la wifi o le doy un cable para que coja red, en ese momento se actualiza. Es decir, esta es una posibilidad muy interesante para eso, para, para tener asegurado lo que estamos haciendo en momentos en los que desaparece la conexión a Internet. Lo ideal es trabajar... ...en un entorno con internet, pero si instaláis esa versión local... ...en un momento dado puede permitir que los niños y las niñas trabajen... ...incluso si durante un tiempo no hay conexión como tal. Hay una versión y está por ahí disponible... ...una app que os permite instalar Escolarium en tableta. ¿vale? Todavía no hemos podido, por, por problemas técnicos... ...sacar una versión para móviles. Obviamente la versión para tableta, como ocurre con Rayuela... ...por poneros el ejemplo más cercano no es una versión totalmente completa hay determinadas funcionalidades no muchas de las que os a mostrado Ángel, que no aparecerán, pero sí es verdad que para una consulta más ágil pues muchas veces nos facilita la vida y que tenemos el compromiso de sacar esa versión para móvil pronto y luego hay un elemento más que aparecerá en los enlaces complementarios que os vamos a dejar que estaba ya abierto pero que en esta situación pues bueno hemos querido darle más predicamento todos los docentes y vosotros también, para estos momentos en los que puede ocurrir, bueno, pues que a veces ya, aunque ellos tienen tareas o tienen trabajo, ya no sé qué hacer con el niño, o veo que está más flojo en inglés y me gustaría trabajar un poquito con él ese aspecto porque yo tengo ciertos conocimientos. O resulta que en lengua, pues el tema de la lectoescritura me ha dicho la profesora que va mal y a mí me gustaría reforzarlo. Bueno, incluso sin utilizar vuestro usuario, es decir, simplemente con el... El acceso a la página principal que os comentaba Ángel hace un ratito, escolarium.educares.es, tenéis este botón que os estamos mostrando aquí, este botón que se llama Recursos, donde podéis encontrar, insisto, sin necesidad de login, compartirlo con otros padres o darlo a vuestros hijos para que trabajen en clase, toda una colección de recursos de materiales libres que trabajan, bueno, pues los aspectos más diversos, inglés, matemáticas, lengua, para distintos niveles y que como el caso, por ejemplo, de este que se destina a trabajar el libro de las aventuras de Alicia en inglés me va a permitir, aunque veáis el usuario, eh, eh, consultar ese recurso y usarlo de manera completa. Entonces, insisto, queríamos dejaros esta opción de este material eh, Llama, en la opción llamada recursos porque vais a contar con él de manera abierta y espero a ver que no me deje ahora en mal lugar ¿veis? este sería el resultado de un recurso normal es decir, alguien puede ser un profesor, una institución pero son todos recursos y materiales de calidad y con un cierto filtro de su bueno, con un cierto filtro, no, con un filtro completo de su adecuación y calidad ha compartido este recurso en Escolarium en esa sección abierta y en un simple clic sin necesidad incluso de loguearme, yo tengo un cuaderno infantil de actividades para trabajar, por ejemplo, geografía eh, en el aula. ¿vale? Y veis ahí está el material completo, lo podríais descargar y tendréis acceso. Eh, esos eran tres aspectos eh, que queríamos resaltar, es decir, esa versión local que puede ser muy interesante, la posibilidad de una app para tableta y esta parte, esta sección recursos, cuyo botón os hemos mostrado y que os vuelvo a, a enseñar por si acaso, está aquí, perdonad. Cierro esto, cierro el recurso que hemos puesto como ejemplo. Insistimos, nada más acceder a la plataforma incluso sin darme de alta en la misma en este botón recurso. Cuento con todos esos materiales fruto de la colaboración de empresas, de docentes que comparten sus recursos y de proyectos como el proyecto Crea y el proyecto Edia que nos lo dejan ahí para, bueno, pues para cualquiera de nosotros. Ahí eh, os dejamos eh, bueno, pues dos, dos correos de referencia. Eh, yo sí os pediría que para consultas y todo eso os dirigierais preferiblemente al primero, aunque yo intentaré responder al, al que pueda. Ahí tenéis el de carex.es y el mío como soporte secundario que es escolarium@educarex.es. insisto, como opción preferente y no es que yo quiera quitarme trabajo sino por una razón de organización interna vuestro correo es este y el que situábamos anteriormente el de chocau.educares.es eh, es decir, el mismo que tenéis ahí el primero pero eh, quitando coordinación es chocau, como lo tenéis escrito arroba, es. de todas formas lo situaremos en el, en el material complementario eh, nos quedaría un elemento más, que es lo que comentábamos al inicio de esta presentación y es la idea de establecer algún canal para poderos, por lo menos, transmitir la, la información básica o clave para padres. Yo esta parte se la dejo a Ángel. Por el momento, en esta presentación, digamos que no vais a poder, lógicamente, interactuar con ese botón que pone aquí, puesto que esto es un vídeo grabado y no os permite pulsar en él, pero no sé si en este sentido... ¿Él tiene alguna información? Yo insisto, comentaros que por la parte que a mí me toca, la parte institucional o administrativa, yo toda la información, a medida que va surgiendo, se la hacemos llegar a los docentes que usan Escolarium de vuestros centros y eh, ellos la remiten. Hay dos aclaraciones que sí nos gustarían haceros, y es decir, que un docente no tiene obligación de usar Escolarium, aunque sea muy recomendable, puesto que, como os comentaba Ángel, es una plataforma oficial tiene un soporte continuo, tiene un soporte de asistencia y, además, bueno, pues un entorno protegido donde vuestros datos, los de vuestros hijos y, por supuesto, las tareas de los, de los docentes, pues tienen todas las salvaguardas necesarias. Eh, y que la información que nosotros lo, lo, os les remitimos no es una información continua. No penséis que todas las semanas ni todos los días os va a llegar información sobre escolario. Normalmente, pues... Cada cierto tiempo, una vez al mes, una vez al trimestre, pues se le manda alguna información acerca de nuevos recursos, algunas posibilidades de formación, es decir, son informaciones puntuales, pero pertinentes. Entonces, insisto, por nuestra parte, la información llega a los docentes y los docentes, eh, bueno, os la hacen llegar a vosotros. Hay un elemento aquí, y perdonad que vuelva hacia atrás en la presentación, que se nos ha escapado. En, en estos aspectos de interés y que sí quería resaltaros. lo comentaba ángel al inicio de la presentación y voy para atrás perdonad que vaya tan deprisa navegando en ella y es eh, el siguiente disculpa mira él insistía mucho en este tema en la necesidad de tener vuestros usuarios y los de vuestros hijos de rayuela porque son los mismos que se usan para escolarium yo insisto en esto e insisto en positivo desde ya, quiero decir, no tenéis que hacer nada salvo dar de alta a estos usuarios de Rayuela, vosotros y vuestros hijos tenéis vuestros usuarios de Escolarium, tenéis acceso a ellos igual que lo tienen los docentes, no tenéis que hacer nada en lo que se refiere al entorno de Escolarium. Una vez que hayáis accedido una vez a Rayuela con esos usuarios y los activéis, ya estáis conectados y ese proceso sucede o va a suceder siempre a principio de curso, es decir, el año que viene o el curso que viene, cuando esta situación se normalice… ...y llegue septiembre y vuestros hijos que este año estaban en tercero o en segundo de primaria pasen al curso siguiente... ...y vuestros hijos que estaban en, yo que sé, en en cuarto de la ESO pasen a primero de bachillerato, desde el primer día o de por lo menos desde los primeros días... ...a lo mejor no es inmediato, pero puede ser a finales de septiembre, principio de octubre, ellos van a tener sus datos actualizados, su usuario y acceso actualizado con la referencia de sus profesores de las asignaturas que imparten y, por supuesto, con vuestro contacto como referencia esencial. Yo, por mi parte, eh, no hay nada más. No sé, Ángel, si a este respecto de los canales de comunicación tú quieres Sí, bueno, es eh, básicamente la idea general. no el, el protocolo está claro, lo ha comentado Miguel Ángel. no Nosotros contactamos directamente con, con los centros y los centros a las familias. Pero bueno, a su vez con la idea también que hemos visto en la plataforma escolar y donde que la información fluya, porque entre otras grandes cosas la información es algo que habitualmente da mucha tranquilidad. Saber lo que todo el mundo sabe, saber lo que todo el mundo hace, saber lo que todo el mundo puede hacer y saber que lo tiene que hacer. Pues ahí hay un link que pone apúntate aquí. Eh, ese link lo vais a ver seguramente debajo de este vídeo Estará también puesto Y ahí, bueno, os animamos a que os apuntéis Porque básicamente va a ser una serie de iniciativas que estamos preparando Que la verdad que yo creo que es muy bueno que estéis Porque así de alguna forma recibiréis la información lo, de primera mano ¿no? eh, Bueno, todo, todo va a llegar igualmente bueno, Pero... ¿Perdón? No, nada, nada Simplemente aclarar que veréis que ese link os da acceso a un pequeño formulario para inscribiros eh, eh, digamos como usuario de los canales de comunicación que habilitemos, no podemos deciros exactamente cuáles porque ahí dependemos de una serie de constricciones legales que nos limitan mucho eh, qué tipo de canales podemos tener en contacto con la familia y deciros que obviamente los datos que deis ahí en ese formulario mmm, solo, única y exclusivamente se utilizan para poder establecer, pues no sabemos si un newsletter, es decir, una mensajería que periódicamente os a llegar información o algún otro canal. No se van a utilizar para ningún fin comercial, no se van a compartir en ningún ámbito y, lógicamente, el formulario y el contenido que se haga respeta todas las salvedades de protección de datos. Y sí, sobre todo, por ejemplo, ese material que he comentado al principio, ¿no?, de como más generalista que queremos haceros llegar pues la mejor forma de hacerlo llegar pues también puede ser así ¿no? directamente si tenemos vuestro contacto pues crearemos una comunicación y iremos, ya está disponible porque a lo mejor vosotros no lo necesitáis pero seguro que se os ocurre alguien que sí y la verdad es que puede ser bastante útil ¿no? y bueno yo creo que nada más, eh, lo que comentábamos al inicio por la parte de Ángel quien ha llevado el peso de la sesión la coordina y lleva la coordinación de todo el equipo de atenciones COCAU pues daros la Y por mi parte, eh, que como os decía y os recuerdo, soy Miguel Ángel Pereira, coordinador del programa escolario a nivel de la consejería, pues agradeceros el interés, el trabajo, pediros disculpas también por los errores, bueno, pues las convocatorias, eh, algunos problemas de plazos que ha habido, pero insistiros en que todo a veces es fruto del interés por llegar hasta vosotros y ofreceros la información. Este vídeo, como habéis visto, bueno, pues se integra ...dentro de un material de referencia que va a estar permanentemente a vuestra disposición, con lo cual, eh, bueno, pues en cualquier momento voy, podéis volver a consultarlo... ...e insistir en que intentaremos atender, bueno, pues todas vuestras consultas, pues todos vuestros problemas, dentro pues de las limitaciones de tiempo y de recursos que tenemos... ...y que en este material de referencia en el que se incluye este vídeo pues sí que permanentemente vais a tener por lo menos los recursos que consideramos prioritarios para que cualquier familia pueda trabajar con escolares. Y nada, animaros a utilizarla y a participar porque de verdad que es un, es un soporte extraordinario.